y la hice ya en el año 2008, es que hasta el 2017 no saldríamos de la crisis, está escrito, porque luego la gente dice que los economistas nos equivocamos con las previsiones, yo desde luego con las mías no. Y, y claro, en el 2017, como muy pronto saldremos, pero saldremos, saldremos, eh, pues, eh, con dificultad, es decir, que no, no, no, no estaremos creciendo al ritmo del 3,5 y del 4 como en el año 2007, hasta mediados del 2007, que crecíamos al 4,05 en el segundo trimestre del 2007. Eh, pero claro, una vez empecemos a, a, a empezar a crecer poco a poco, 1,7, 2,2 en el 2017, aún no estaremos generando empleo. O sea que hasta que no pasen uno o dos años más la, la absorción del empleo no, no lo vamos a notar. Esa es la situación ahora. Que en lugar de, de, de tener cada vez más producción de manufacturas de alto contenido tecnológico, como le ha ocurrido a la media de la Unión Europea, nosotros tenemos cada vez menos. Nos hemos quedado estancados en el tipo de producción manufacturera de nivel intermedio. Ahí lo hemos engrosado. Hemos reducido el, el nivel del de porcentaje, sobre el total, de producción manufacturera industrial de baja tecnología, hemos engrosado enormemente el intermedio y hemos reducido el de alta tecnología, que es el futuro, evidentemente. Por eso estamos donde estamos. estamos, yo creo que estamos en el peor momento, aún vamos a, a seguir generando para, porque la economía aún no ha tocado fondo, y luego nos va a costar crecer. Y, y primero crecer y después eh, generar empleo, porque no son cosas simultáneas. Eh, el desempleo tiene varias raíces, ¿no? o varias naturalezas. La primera es el tipo de desempleo keynesiano, es decir, tipo de desempleo de, de debilidad de la demanda, es en el que estamos. ¿no? Estamos en una situación de, de recesión y entonces la, la de, la, la, la, el nivel de actividad tan bajo es incapaz de generar empleo. Ese es un tipo de desempleo. El segundo desempleo... Es más de tipo neoclásico, en donde se viene a decir que si los salarios, con independencia del nivel de la demanda, si los salarios no, no se reducen eh, al nivel suficiente para que el empresario que quiera contratar pues no se, no se reactivará el empleo. Faltará ver cuando la, la economía se reactive qué es lo que queda como, como una situación de desempleo, digamos, por, por habilidades de mano de obra, que es donde, donde tenemos que hacer la el esfuerzo que no se ha hecho en los últimos años, no se, no se ha invertido en, en capacidades de la mano de obra, en, el, en, el, en la formación profesional, en la formación dentro del puesto de trabajo, no se ha cuidado la formación profesional al lado de la universitaria y, y bueno y las relaciones industriales y laborales que tenemos no son las más y dones para que los empresarios se tomen en serio su empresa y su mano de obra y los trabajadores se tomen en serio sus habilidades y su, su empresa. Europa es eh, de las zonas eh, del mundo donde las empresas son más pequeñas. Dentro de Europa, España es una de las zonas de Europa donde las empresas son más pequeñas. Y dentro de, de España, la Comunidad Valenciana es una de las regiones o comunidades autónomas donde las empresas son aún más pequeñas. ¿no? Entonces tenemos una, una situación de microempresas en la comunidad valenciana que hace que, que toda la mano de obra tan formada que sacamos no la puedan absorber. Claro. Eso por una parte. Y luego por otra parte hay un cierto desprecio hacia, hacia otro tipo de, de habilidades de la mano de obra que no son estrictamente universitarias, pero que son tan dignas y tan uh, interesantes como las universitarias, que aquí les hemos dado la espada a todo lo que es la formación profesional. Se han abierto algunos algunos pasillos de comunicación entre la formación profesional y la universidad para que no sean un cul de sac un, un, una calle sin salida la formación profesional, pero yo creo que hace falta una reforma en profundidad de la, de la formación profesional y de una, de una dignificación de la, de la formación profesional. La gente, los, lo, lo, lo que en mi época era un derecho a la educación en los años del boom inmobiliario y de, las, de, lo, y de, y de y del vino y rosas que hemos vivido, pues eh, era una carga, era una molestia para la gente, ¿no? Tener que, que ponerse a estudiar. Entonces, el cambio de, de óptica del trabajador ¿no? también ha sido perjudicial, ¿no? Porque se ha querido. digamos, se ha querido, se ha querido pensar que, que. estudiar una carrera o. o. dedicarse a la formación profesional era perder el tiempo. Efectivamente, sí, en aquel momento era perder el tiempo porque. El, se ganaba mucho más eh, en la construcción que estudiando. Pero no, hay que entender las cosas desde una perspectiva a largo plazo y entenderlo como una inversión. Eso no se ha querido entender. Entonces, no hemos querido invertir, nos hemos gastado lo que hemos eh, ganado y no hemos ahorrado nada para invertir en el futuro. Entonces, para las grandes empresas, en Alemania, por ejemplo, hay una tímida cogestión de manera que los, los trabajadores se sienten corresponsables uh -huh. también de la, de la... no de la gestión, bueno, en parte sí, ¿no? pero más que de la gestión propiamente dicha, de, del futuro y de la evolución de la empresa. Si... para que te hagas una idea de la mentalidad puedo contar una anécdota de un, de un amigo mmm, de Tarragona, que es un alto ejecutivo de una multinacional americana y que tiene eh, una empresa en Alemania tenía una fábrica en Alemania y cuando nos vimos yo le pregunté cómo había hecho para resolver la crisis y me dijo que lo primero que hizo fue llamar a los sindicatos que cuando fueron los sindicatos los, los representantes sindicales le dijeron a él tenemos un problema y el hecho de que no dijeran tienes un problema sino tenemos un problema ya significaba un cambio de óptica ¿no? Eh, tenemos un problema en esta empresa. Entonces eh, se hizo una propuesta, ¿no? eh, hay una tradición de transparencia, él le enseñó las cuentas, le dijo, mira, hasta de aquí a dos meses no tenemos carga de trabajo. Y luego pues eh, los sindicatos le dijeron, ¿tú qué propones? ¿No? Y él propuso, pues mira, los precarios los dejamos de lado, los salarios bajos no los tocamos, los salarios intermedios de cuello azul, los reducimos en un 10%, los de cuello blanco en un 15% y al staff le reducimos un 15% y les quitamos los, las stock options y todos los regalos de empresa. Respuesta de los sindicatos, ¿dónde hay que firmar? Se firmó y no tiraron a, a nadie a la calle. Y esa es una forma de hacer las cosas, otra forma de hacerlas es como lo hacemos aquí en España, en algunos casos, tenemos 6 millones de paramos. Pues digo que es una cuestión de cultura, de cultura industrial y de cultura laboral. No se puede por una parte, como dice la euroscéptica Merkel, pedir más unión fiscal y al mismo tiempo no querer un tesoro europeo, no querer eurobonos. No, no, eso lo que, lo que desvela es que lo que quiere Merkel no es más unión fiscal. Lo que quiere Merkel es más armonización fiscal para que los, el impuesto de sociedades sea el mismo en toda Europa y la localización de las empresas no se vaya a Irlanda como se va ahora, porque tienen un 5% de impuesto de sociedades, y se vaya a Alemania. Eso es lo que está ella en su cabeza posiblemente pensando cuando habla de un fiscal. Por lo tanto, hay unos, unos resabios nacionalistas que a mí no me gustan nada. Eh, Europa se ha hecho para preservar la paz entre Francia y Alemania, para acabar con las guerras sanguinarias de más de 200 años entre estos dos países y lo que necesitamos es más Europa, es seguir dando pasos decisivos hacia, hacia la consolidación del proceso de construcción europea. El sistema de garantía de depósitos europeo, la supervisión única para todos los bancos en Europa son pasos muy importantes y hay que seguir dando muchos pasos, ya lo creo. Ahora, si lo que queremos es que todo el mundo se vaya a trabajar a Alemania, que solamente se produzca en la, en, en, el, en la banana que va desde Hamburgo, a pasa por Londres, París y Milán, si lo que queremos es eso, que es donde ahora mismo está concentrado la mitad o dos tercios de la actividad económica europea, para eso no hacía falta hacer ni el mercado común ni nada. El propio, las propias leyes del capitalismo así lo, lo harán, ¿no? atraerán el capital allí donde tiene mayor nivel de rendimiento. Pero si lo que queremos es políticamente configurar Europa, necesitamos una política territorial para toda Europa, no de la sopa boba, no de ayudas, sino de fondos que, de inversión, o sea, de transferencias de capital, que permitan, en los países que tienen mayor dificultad de atraer capital, permitan unas condiciones de producción similares o parecidas a las de otras zonas, como Alemania, como Hamburgo, como Londres, eh, que son las que suelen atraer el capital eh, de forma masiva, para poder producir en las mismas condiciones de competitividad. Los, los políticos tienen que darse cuenta de que, además de solucionar los problemas del día a día, tienen que tener una estrategia a muy largo plazo, a 15, 20 o 30... Y no hay nadie en España que esté pensando en esas cosas ahora mismo. Es decir, que ya hay que ir por ahí, no, no, no hay otra solución. Eh, desde, desde el punto de vista del político, lo que tiene que hacer es sentar en una mesa a los agentes económicos y a la sociedad civil, que son muchas veces los impulsores del cambio político. ¿no? Sentar en una mesa a los empresarios, sentar en una mesa a los trabajadores. El empresario tiene que dejar de ser un empresario con mentalidad estrecha, el trabajador tiene que dejar de ser un trabajador con mentalidad del siglo XIX y sentar también a las autoridades locales o regionales y eh, hacerles eh, entrar en acuerdos para que puedan mm, dedicar parte del esfuerzo de inversión los empresarios, salarial los trabajadores, de terrenos, por ejemplo, las, las autoridades locales para invertir en el futuro invertir, eh, dar un impulso a los polígonos eh, a, los, a los parques tecnológicos, a los parques científicos es decir, todo esto hay que darle hay que darle fuelle, evidentemente ahora hay que consolidar la situación fiscal pero es que los recortes eh, que se han hecho han sido precisamente en los sectores donde menos hay que recortar porque ni la, educa la educación la educación mmm, eh, la sanidad la sanidad es necesaria para tener una mano de obra en condiciones de trabajar. Y la educación es, es importante porque es capital humano. La, la ciencia y tecnología es importante porque es capital también tecnológico. Y todo lo que, todo lo que eh, reduzca el stock de capital de una economía, sea capital humano, sea conocimiento, sea ciencia, que es, lo, que es donde están recortando, sea sanidad, porque es disp si no hay sanidad, la, la mano de obra no puede estar disponible para trabajar. Todo eso reduce el stock de, de capital de una economía, que es la base sobre la cual crecemos. Por lo tanto, si la base, si la base cada vez es más pequeña, la capacidad de crecer también no será Falta proyecto. Falta proyecto. En, en, en este país falta un proyecto de país. España tuvo proyecto de país con Adolfo Suárez, con la transición política y el camino hacia la democracia, Hubo, tuvo proyecto de, de país con Felipe González, que dijo tenía un proyecto para 25 años y me lo han dejado en 12. Y luego ya no ha habido más proyecto. Y si usted pregunta a la gente de izquierdas, verá cómo tienen respeto por Adolfo, por Adolfo Suárez. Y si usted pregunta a la gente de derechas, verá que tienen respeto por Felipe González. Porque tenían proyecto de país. Los demás presidentes no han tenido proyecto de país. Y falta proyecto. Entonces cuando tengamos un proyecto de país, este país volverá a salir adelante.